Y seguimos, seguimos acá compartiendo en Create Espacio. Este espacio para la creación, este espacio para compartir. Como siempre decimos en Create de Espacio, es tu lugar. Es tu lugar para que dejes volar tu imaginación, para que tus sueños lleguen a donde tienen que llegar, hacia tu visión. Por eso, hoy vamos a transportarnos con María Fabiana en esa oratoria, en lo que es narrar un cuento, una leyenda, y vamos a transformarnos, porque vamos a dejar de ser espectadores de lo que oímos para convertirnos en, en protagonistas. Eso hace la narración, meternos dentro de lo que se está diciendo. Marcela, ¿querés presentar a nuestra invitada? Sí, Cari, ¿cómo no? Para mí es un, un honor eh, presentar a María Fabiana Queiruga. Fabi, me gusta llamarla, así la llamamos los que la frecuentamos. Eh, Fabi es profesora de lengua, es eh, narradora, eh, es este, certificada en oratoria y como... Como me gusta contar, si me permitís un momentito para que la gente sepa, Fabi es una persona que está muy comprometida en la sociedad, ella es de la misma ciudad que yo, de Bahía Blanca, eh, participa como miembro activo de un programa que se llama Bahía Lee y, y también es payamédico. para los que no tienen conocimiento, Fabi eh, acompaña en los lugares de hospitalización, a, regalando una, una sonrisa, una palabra que, que le ayude a pasar eh, esa internación, ese espacio que está, pasando la, que está atravesando la persona. Así que, bueno, es un placer para mí. Fabi, si querés, podés abrirte, habilitarte la cámara. Bienvenida a este espacio. Hola, Hola buenas tarde. tardes. Hola, Fabi, lindo verte. Igualmente un placer estar con ustedes, compartir este momento mágico para mí, que amo narrar. Y adhiero a tus palabras, eh, Karina, eh, me gustaría que lograran transportarse a lo que el cuento invita, porque hay una enseñanza importante, más allá de las imágenes que se puedan captar. Bueno, es te invito tu espacio... Vamos a disfrutar de lo que nos trajiste, no solo para nosotros, sino para todos los oyentes. Te escuchamos. Bien. Este es un cuento popular al que yo he reversionado para poder expresar lo que quiero y que pueda construirnos cada día un poco mejor. Eh, mi nuevo título es Volver a ver. Y ténganlo fresquito, porque de esto se trata. Esta es la historia de un hombre, un hombre que no la estaba pasando bien. Eh, la oscuridad eh, lo había envuelto en su historia, en su familia, en su entorno. Y tan mal estaba que mm, tenía una cabaña de fin de semana a la que solía ir con familia, con amigos que había abandonado hacía mucho tiempo y tan lejos estaba en su sentir que decidió venderla. Le dijo a un amigo, ponela a punto, lávale la cara y vendela. No la quiero ver más ni quiero volver a verla. El amigo tomó la posta con potencia y se dirigió a esa cabaña, eh, podó los árboles que habían ocultado esa cabaña, y empezó a colarse la luz. Los rayos de sol comenzaron a, a rodear esa naturaleza y esa casa, y le pintó las paredes de color claro, y la luz siguió creciendo, y, y todo el entorno cobraba, cobraba vida. Cortó el pasto, acomodó las plantas y, y había un perfume nuevo, había colores nuevos que, que envolvían la naturaleza y la cabaña. Y hasta había un muelle, un muelle que obviamente conectaba con un arroyo que pasaba y lo apuntaló, lo puso firme y hasta pintó de colores un bote que se mecía con el paseo del agua y decidió eh, poner un anuncio de venta, ese era el objetivo primero, y escribió, vení, venía a rodearte de naturaleza en una cabaña única, los colores de la naturaleza te envolverán, la brisa en tu oído te contará que próximo hay un arroyo, que cuenta tu historia. Me sete en un pequeño bote arrullado por la naturaleza. No te pierdas la experiencia de vivir un fin de semana en una cabaña. En ese preciso instante, el dueño estaba leyendo el anuncio y apareció otra mirada. Volvió a ver aquel espacio que Hacía tiempo había abandonado. En ese instante suspendió la venta. Suspendió la venta porque dijo quiero volver a ver lo que la naturaleza y la cabaña me ofrecen. Te invito a volver a ver lo que todavía no viste en tu alrededor. Simple. cuánto invita esto que nos dice, ¿no? Te invito a volver a ver eh, qué cosas, ¿no? No queremos ver a veces o no volver o que, que no desafiamos ese observador de determinadas situaciones. Por eso el cuento invita a percibir aromas y colores y brisas y que... ...pasan de largo porque es lo de todos los días... ...y uh -huh. sin embargo hay tanto por volver a ver... ...tal cual... ...a mí se me dispararon muchas cosas... ...Fabiana, esto... ...primero de, de este bote... Di, ...hablo desde el coaching... no ...digo bueno, embarcarnos en... Eh, ...en algo... ...en un proyecto... ...el querer reflexionar... ...sobre lo que vamos viendo en el camino... Eh, el aceptar lo que vemos, ¿no? nuestra, nuestra realidad. Cuántas cosas para para traer y para reflexionar cuando subimos a ese bote. Sí, sí, es verdad. Y nos transportamos, te transportamos, el, te transformamos, perdone el, el cuento, pero. Es eh, que maravilloso, de eso se trata. Por eso yo decía volver a ver. No es solo el cuento, el cuento es un disparador. Volver a ver la vida, volver a ver el entorno, volver a ver tu gente, volverte a ver a vos misma. Bueno, el reflejo. Además Jorge. creo, si me permitís, Cari. Sí, ah, sí sí dale, Marce. Además me parece que, que muchas veces eso nos pasa en la vida cotidiana. Nos perdemos la posibilidad de ver todo lo que tenemos eh, al lado, porque perdemos la capacidad de ser curiosos, por ejemplo, y, y esto es a lo que invita siempre desde, desde la práctica de Mindfulness, volver a mirar lo que ves cada día, pero con esa curiosidad que te permita generar un espacio de descubrimiento, o de redescubrir, o de volver a encontrar, y de generar esa posibilidad de de descubrir, de, vol de encontrar lo que nunca habías encontrado en un otro, ¿no? o en un objeto, o, o en alguna situación. Creo que también en eso resuena con el coaching, o tienen en común que, que también te ayuda a redescubrir, o a descubrir, o a reaprender, o desaprender y aprender, que es volver a ver de alguna manera, ¿no? Es eso, me parece. Sí. Bueno, espero que les haya gustado el cuento. Maravilloso, Fabiana, maravilloso. Yo quiero aportar, ¿no? porque me, me, me, la verdad que la oratoria y sobre todo de esta manera como lo ha hecho Fabiana, eh, nos transporta y nos hace ver muchísimas cosas ¿no? que nos mueven. Y esto de que hablamos desde el coaching cuando estamos en transparencia en la vida, ¿no? cuando vamos transitando desde el inconsciente. Haciendo una y otra vez lo mismo, repitiendo una y otra vez día tras día toda nuestra actividad. Y no somos conscientes de ese momento único y repetible, de ese momento, ese, el aquí-ahora. ¿no? Y cuántas veces esa casa, que hoy el cuento es la casa, puede ser nuestra propia familia, nuestro trabajo. Que a lo mejor cuando lo, cuando lo tomamos con los desafíos y con todo lo que nos gustaba... Y cómo poco a poco se fue cubriendo de árboles y tapando esa luz, ¿no? Y, este, y a veces necesitamos esa, esa mirada de afuera que nos pueda ayudar a cambiar de observador, a poder encontrar nuevamente el valor que tiene cada cosa, ¿no? Poder este, y eso es necesario poder bajar, poder bajar y estar en, en presente, en ese momento único y repetible de ese día a día, sin eh, la ansiedad del futuro ni la, la angustia del pasado, no poder vivir cada cosa en su momento y poder ir recreándonos permanentemente. La verdad que me encantó, me encantó, es un cuento maravilloso, tanto para, tanta enseñanza, no. la verdad que muchas gracias Fabiana, realmente maravilloso. Un placer, me encanta contar cuentos y verlos metidos en el cuento, se les veía la carita de, de estar viendo, estar viendo el paisaje, estar viendo sintiendo la emoción de este hombre que se fue transformando cuando se permitió volver a ver. Sí, Fabi, la verdad que, que es maravilloso este cuento que nos regalaste. Y me hizo, la verdad que me hizo rever a, a, a algunas cosas eh, importantísimas para nuestra vida cotidiana. Y, por ejemplo, además, yo tomé el tema de, de la oscuridad que vos mencionaste, ¿no? cómo fue poniendo luz, y cuando nosotros habitamos un espacio con conciencia también le vamos poniendo luz, esto de, de habitar el presente con conciencia, no, la visión clara llega cuando somos capaces de ver desde el corazón, y es esto, es ponerle luz a cada momento de nuestra vida y todo se torna posible, ahí empieza a llegar el mundo de lo posible. Oh, así que me encantó La verdad es que me encantó Bueno, Ro, no sé si querés preguntarle algo a, a Fabiana Ya que la tenemos, la podemos aprovechar Algo que quieras No, me encantó Fue una narración cortita Pero cómo transporta Y a mí lo que me gusta es Las cosas diferentes que dispara esto eh, También se me, se me ocurre Cómo la imaginación Bueno, desde cada uno eh, Vuela y a partir de eso, relacionándolo con el coaching, cómo primero creamos en la imaginación, después eh, la palabra eh, crea y de ahí generamos algo. Eh, y esto cambia, eh, cambia el observador, cambia el futuro, cambia todo. No sé, yo te quería preguntar qué, qué tiene que, que tener un narrador, un buen narrador, para crear eso en. En, nuestro, en nuestra imagen, digamos, para crear eso en el, en el oyente. Creo que básicamente debe encarnarse el cuento, encarnarse la historia, hacerla propia, sentirse, sentirse vivo, protagonista de lo que voy a contar. Porque si no lo creo yo, no va a creerlo quien lo escucha. Estoy convencida que la devolución que me da una mirada cuando... Yo me meto y en ese momento me sentí el hombre en la oscuridad y el hombre que creía ver los colores y la naturaleza. Y cómo este, este primer hombre fue mutando, fue cambiando. Yo me lo creí, yo me sentí así. De ninguna manera puedo transmitir lo que no siento. Sería un cuento muy frío, sería una noticia, sería, no sería un cuento. Tengo que ponerle el alma al cuento para que hacerlo carne. Qué lindo, ponerle el alma, y es verdad, es así. Y se notó, se notó Fabiana. Amor. <risa> Te agradecemos mucho, sí, gracias por, por estar compartiendo esta tarde, Créate Espacio, por estar con nosotros, así que muchísimas gracias, un lujo tenerte, como siempre. Gracias, un placer fue mío. Sí, bueno. También agradecerte, eh, Fabiana, y felicitarte. Recién te conozco, pero te quiero dar un gran abrazo en nombre de seguramente muchísimas personas que pudieron sonreír en momentos difíciles. Sé que eso que haces desde tu, desde tu vocación de payamédico no lo hace cualquiera no lo hace cualquiera, y sé la importancia que tiene esa sonrisa en algunas personas que la están necesitando. Así que te mando un abrazo fuerte desde mi corazón y, este, y en nombre de todas esas personas que, que alegras día a día. Gracias. No, es un placer poder transmitirlo y sentirlo y sentirme tan a gusto en un espacio al que no pertenezco y me han hecho sentir parte, ustedes a mí. Gracias. Gracias Fabiana. Gracias a vos. Ya venimos quedando.